¿Qué tal gente? En este video les quiero enseñar cómo soldar eh, cables. Por ahí he visto videos que quieren soldar dos cables, por ejemplo, estando de esta manera o la otra, y les queda un bodoque semejante. Lo que voy a hacer es traerme... pinzas Acá arriba le voy a mostrar les voy a dejar el link como dice esta hermosura la verdad es que saca puro al toque bien seguimos con el vídeo vamos a pelar los cables tenemos uno y aquí tenemos otro Es el siguiente vamos a tener de esta manera lo único que vamos a hacer es con poca fuerza porque si lo, si lo apretamos después eh, cuesta que o se cuesta que el, el, el como es el estaño penetre todos los poros del, del cable, así que lo hacemos es así apenito, nada ¿no? con la mano que nos quede de esta manera Y apretamos con las pinzas De esta manera Voy a arrimar un todo el video acá Y voy a proceder a, a soldar Lo principal que tengo que hacer es obviamente calentar bien el soldador, lo calentamos bien, bien bien. Estos soldadores cuestan, o sea, demoran segundos en calentarse bien. Dice que yo lo prendí no sé ni cuánto dirán, que la empieza a lavar un, yo le toco y ya empieza a derretir el, el estaño. El tema es el siguiente. es arrimar donde vamos a soldar y es calentar la superficie lo hacemos de arriba o de abajo el tema es calentar la superficie calentar calentar dejar unos segundos hasta ver que se empieza a cambiar el el, el color del cobre empieza a cambiar como que se pone más más clarito y ahí lo que hacemos es arrimar el estaño calentarlo más. ¿Qué pasa? Al calentarlo bien, lo que logramos es que se caliente toda la superficie y empiece a, a penetrar todo lo que es el el estaño. Vamos a meterlo de arriba. Y lo que hacemos es derretimos el, el estaño. Calentamos bien, calentamos bien Y como vean empieza a penetrar todo el, el cable Voy a sacar Y les voy a mostrar Le giro, le giro Y como verán penetró todo Acá nos faltó un toquecito Pero es cuestión de calentarlo bien y como es, y soldarlo como le dije anteriormente al momento de unir el cable recién a a, a, ¿cómo es? a soldar, el tema es no apretarlo con la pinza o sea que al apretarlo lo único que logramos es que se cierran los poros por así decirlo, o sea, se entrelacen tan fuerte los dos cobres las dos uniones, y no le deje penetrar lo que es el estaño al apretar un toque nada más con la mano si se calienta la superficie se calienta todo lo que es los dos cobres los dos cobres a, a estañar y lo que es el estaño impregna al toque en otra ocasión tenemos este tipo de cables que son de un solo filamento el procedimiento para soldar también es el mismo mismos cables Y esto por ahí son más fáciles Porque como son dos cables nada más Cuesta menos En, en calentarse El seguimiento es lo mismo lo que hacemos es calentar nuestro soldador y esperar que empiece a, a agarrar humo dedica un toque más lo vamos a hacer acá y ya se derritió lo que hacemos es como dije anteriormente es calentar la superficie calentamos bien la superficie Y arriba el español. Bien soldado el tema es como que dije calentar bien el soldador que el soldador esté bien caliente y a su vez calentar la superficie a, a soldar para que lo que tenemos acá es cobre y acá lo que tenemos también es cobre el cobre eh, calienta mucho demora mucho tiempo en enfriarse y al calentarse se absorbe muchísimo calor y cumple la misma función que la punta del soldador Al estar caliente de toda esta superficie Se empieza a desparramar Siempre estando caliente obviamente Bien gente, espero que les haya servido el video Que les haya gustado Si fue así les, les invito a que le den me gusta Que se suscriban al canal Y que compartan el video Ya o sea que para eso me van a ayudar a subir más contenido al canal Listo gente, hasta el próximo video, muchas gracias